Este es el Salto de las Palmas, impresionante esta cascada, alrededor de 50 metros de altura. Se desliza sobre una pared rocosa que pareciera tallada a mano. Es la arquitectura del Señor en su máxima expresión. Y miren esta joya de la naturaleza, como descansa sobre esta piscina de agua cristalina.